Mami, voy a comerte entera, tú te acuerdas cuando les dábamos sin compromiso, me gusta la verdad es que me encanta mami No te tender este reggaetón de PC Ross, de PC la Mike, yo quiero que tú estés aquí conmigo. Ey, esta noche vamos a ser más que amigos. Como, como, como, como, más que amigos. Ey, ay, uy, uy. Oye, cuando tú estás conmigo, tiene estilo criminal. Cuando tú estás conmigo, yo la pongo a sudar. Y me pide más, sabe bailar. Y como mueve la cadera, mami, tú me desesperas. Oye, como es que me encanta, mami. Tú me dejas el celular, pa' poder llegarte y experimentar. Mami, yo te quiero explorar. Una y otra vez, deja regresar, oye. Tu cadera, tu movimiento me desespera. Estoy enamorado. Como te mueves, como te me pega. Oye, ja. Este es el Michael Rosé. Le gusta el PC. Ay, ay, ay, ay, ay. ay amigo, hey. Comerte entera, tú te acuerdas cuando le dábamos sin compromiso Me gusta, porque la verdad es que me encanta mami te entera este reggaetón de veces Rocio, de veces la Mikey Yo quiero que tú estés aquí conmigo, ey Esta noche vamos a ser más que amigos, más que amigos Cuando tú que estás conmigo tienes estilo criminal. Cuando tú que...